¿Quieren mejorar el stunt bike? Mejor dicho, haciendo los trucos en bicicleta. Quédense en este video que es para ustedes y les prometo que les va a servir muchísimo para progresar en el stunt. Antes de arrancar el video les aseguro que estas dos modificaciones que le hice a la bici cambian muchísimo. Y si quieren saber más sobre esto, quédense a el video y mirenlo completo porque al final les voy a dar las conclusiones de todo esto y realmente son muy buenas. Pero les aseguro muchísimo, es que les va a servir a todos, a todos los que quieran arrancar el mundo del Stunt y hasta los que ya están, les va a servir muchísimo. Así que miren este video y apóyalo con un super like. Hola chicos, ¿cómo andan? Yo soy Augui y hoy estamos en un nuevo video... Un video que les va a servir muchísimo para mejorar en el stunt, mejorar su bicicleta, sus trucos, que les hagan más fáciles, más prolijos, más rápidos, muchísimos beneficios. Para eso le vamos a estar haciendo unas modificaciones a la bici que realmente les va a servir a todos y son fáciles de hacer, no es una modificación difícil digamos. Compré dos cosas, la primera está cerrada en un paquete que ahora lo vamos a abrir, vamos a ver cómo es, la verdad no lo abrí, tengo una manija de abrirlo. Y lo segundo se los voy a mostrar. Y lo segundo que compré es esto. Dirán, Agus, ¿qué carajo compraste? Chicos, esto se llama Zika Flex. Este es el modelo 221. Y vamos a estar usando esto para tapizar el asiento. Esto una vez que se seca eh, queda con un aspecto medio gomoso a la bicicleta y hace que los trucos no nos resbalemos. No nos pasa que cuando estamos haciendo algún truco el asiento es muy resbaladizo y como que el pantalón no se agarra a la bicicleta y nos caemos o perdemos estabilidad o no tenemos seguridad en los trucos. Así que para mí esta es la solución. Actualmente este es el asiento de mi bici. Supuestamente es antideslizante pero no es antideslizante un carajo para mí. Encima sí está todo roto, vamos a aprovechar para, para poder a ver si lo podemos tapar un poquito. Pero no es anti -deslizante porque cada vez que me subo la tela esta, es como un cuero, se me resbala y no, no me da estabilidad para hacer algunos trucos. Además este producto eh, también dice que es resistente, así que bueno, los golpes, bah, no sé si a los golpes va a resistir, pero que es resistente sí, y también al calor. Pero lo que nosotros vamos a usar de esto es eh, la propiedad gomosa y anti -deslizante que nos va a dejar en el asiento. Y también hay un segundo regalo que ahora lo vamos a abrir. Che, Agus, ¿cómo se usa eso? Bueno, con esta pistola se usa. Con esto tiramos unos tiros. Y el segundo paquete es este. Muchos ya sabrán qué es, otros no lo sabrán. Los que son muy atentos a mi Instagram seguramente ya saben lo que hay acá dentro de este paquetito porque bueno, son muy atentos y se dieron cuenta de lo que hay pero los que no, vamos a abrirlo acá en vídeo para que vean lo que es yo todavía no lo vi, así que lo voy a ver con ustedes y muchos se están preguntando August, ¿cuándo vas a volver a hacer videos colgando, andando en bicicleta con Tiago en Puerto Madero? Eh, estoy terminando la bici, la quiero dejar bien a mi gusto y ya a partir de ahí empiezo a hacer los trucos y empiezo a, a subir tutoriales Stun y todas esas cosas pero ahora vamos a abrir el paquete Counting down the days, counting down the days to get out. I've been looking for a way, looking for a way. Sí chicos, los que estaban atentos al video habrán visto esto. Solamente los que prestaron atención en el principio del video vieron de fondo a la bici desarmada, digamos sin la, sin el stem. Y se estarán preguntando, August, ¿por qué cambiaste el stem? ¿Tenías uno que era re lindo? Sí gente, pero recibí consejos de personas que dijeron sin grados de altura como este, dicen que es mucho más cómodo. A ver, les explico un poquito más al detalle. Como pueden ver, el stem no tiene altura, digamos, es recto, 100% recto y bueno, también es corto, no, no tiene casi nada de distancia. Es corto, esto depende, largo depende de tu altura para que no te choquen el manubrio contra tus rodillas. Pero una de las clave para que en el stem te vaya bien, y me lo han dicho muchas personas, que un stem de este estilo es mucho más cómodo para hacer los trucos y esto va a quedar así Chupi. acá tienen su primera modificación cambien su stem a un stem de 0 grados de altura en realidad es el gusto de ustedes eh, pero es un tip mío El asiento I know we grew up a little too fast. I missed the days that we try relax. Where did the time go? It all passed, no I need to go back. I had no worries but always had plans. Only thing I do was take out the trash. Now it's much harder to laugh. Hard to get up and then work on my craft. Yeah. I need inspiration Don't need no validation No more medication Just stress me meditating I don't need you to save me gonna... Chicos, hagan de cuenta de que están eh, Haciendo una torta, algo de eso, viste Haciendo, no sé Alguna comidita ahí con dulce de leche, algo de eso i don't know what else to say now i just need to know love Chicos, esto con las se hace súper fácil y recubran todo el asiento. Intenten hacerlo lo más prolijo que puedan. Yo estoy dando lo mejor de mí, la verdad. Bueno, bueno, bueno, bueno, bueno, bueno. Quieren ver el resultado del asiento. Para mí es un asco, mal. Es el verdadero asco, pero bueno, es lo que hay que hacer, así es el stunt. Este es el resultado del asiento. Aquí nada, es re tóxico. Esto que pusimos en el asiento es un adhesivo. Eh, no sé qué material es la verdad, pero eh, sé que el aspecto cuando se seque, ahora está fresco, es un aspecto gomoso y nos va a servir como antideslizante para el pantalón cuando estemos haciendo los trucos. Y eso es muy bueno. Vamos a ser sinceros, en aspecto es horrible, o sea, mira cómo queda, eh. parece como que, no sé, como que tiene perea del asfalto, pero ya sabemos que en el Stunt lo que no buscamos es la facha de la bici, sino buscamos lo que nos haga sentir eh, bien, digamos, cómodos, que podamos hacer los trucos, y esto es una muy buena modificación, además del de stem y el manuro también es buena modificación. Pero vamos a estar testeando este. Ahora tengo que esperar a que se seque, la verdad. No tengo idea cuánto tarda en secarse. Esto es el resultado después de dejarlo secar casi 48 horas. Casi. Digo, casi porque te faltan un poquitito. ¿Qué les puedo decir de positivo de hacerle esto a la bici? Para mí, el mejor de todo fue tapizar el asiento con ese adhesivo porque nos va a dar mayor agarre y mucha más seguridad para ver que le sale mucho mejor. El aspecto que digamos no es muy bueno, pero en el Stone nunca buscamos un buen aspecto, sino buscamos algo que nos haga mejorar y haga que los trucos nos haga 10 veces mejor. Y respecto al stem, eh, digamos con el, los 0 grados de, de altura, se nota una mayor comodidad a la hora de hacer invertido porque la posición del manubrio y las manos eh, es mucho mejor para mi gusto y nos hace tener más altura con la rueda de atrás. Y tener más altura significa que vamos a dominar mejor el equilibrio y usar un menor freno para así llevarla a mucho más distancia. También es gusto de ustedes, eh, esto es una opinión mía y yo se los comparto a ustedes para que puedan mejorar y les hagan mejor los trucos. Como pueden ver, este es el aspecto que queda tipo como texturado al asiento y es medio gomoso, medio como, mira, a ver acá se puede ver mejor. Entonces esto hace que se nos enganche el pantalón al asiento y nos da mucha más seguridad. Espero que estos dos consejos les sirvan muchísimo para progresar, que les doy mi granito de arena para que ustedes sean mejores y se puedan autosuperar ustedes mismos. Y espero que exploten el video con un super like y una suscripción que me ayudan muchísimo a seguir creando contenidos y motivarme para yo seguir haciendo cosas para ustedes, para ayudarlos, eh, que mejoren, que hagan sus trucos, que les haga todo a la perfección. Y bueno, un aspecto así, el stem quedó, para mí quedó hermoso mal. Quedó súper, súper bien. Bueno, la siento. Tenés que mirarlo muy detallado, parece que, no sé. para a mí me gusta, no sé ustedes qué, qué dicen. Lo pueden poner en los comentarios si les gustó o no les gustó como quedó. Así que chicos, espero que les sirva muchísimo estos consejos. Acá me despido yo. Dejen los comentarios si lo hicieron y les funcionó o les quedó bien. Sépanlo que yo todo esto lo hago por ustedes, así que nos vemos en el próximo video. Chao.